Esto va para todos los que se buscan la vida por la vía lenta, con huevos y paciencia. Profano, 2009, Absenta Cats. Para todos ustedes. baile español. Mira mis pintas, vaya un artista. No soy el gánster original, tachame en la lista. Mi prisma subjetiva poesía quedaría más guapo hablar de otras movidas, pero no soy actor, no me pides películas, nula habilidad para hacer tragar mentiras en ninguna actividad. Yo fui de matrícula, más la mediocridad me pilla lejos como antípodas. Me paso casi todo el día teclando líneas, no hay nada que digan, no embellecen, no riman, o automatizan. Oscuro interés primos con primas, no miro si está mal o bien, me gano la vida, Escuchar que nos mantienen por caridad Que soy una persona desagradecida Tengo la puta suerte de deber perder un puto día Cada puta vez que ese puto reloj me chilla ya Salgo del trabajo y ya no puedo más si a las 9 y cuarto cojo el bus pero detrás te dan 13 horas de estrés intensivo Desde las 6 en pie, más como un zombie que vivo La espalda cargada por poco con sepa Oliendo a sudor más no por sucio que no quepa Duda alguna trepa, corté las horas que pa Sé ganando pasta esperando que sepa Mejor que la mierda que trago a diario Harto de no ver incrementos en mi salario, harto de no ver festivos en mi calendario Vivo sin horario y no de un modo voluntario Siempre explotado, echando por la boca el bofe Siempre sudado, rezando por la loto con fe Siempre agobiado, luchando contra el estrés Siempre apurado sin llegar a fin de mes Miles de horas anclado en actividad y sitio Tanto por ciento de sueldo se lo lleva el fisio Miles de horas compartidas con los mismos Amor entre unos pocos, con casi todos falsesmo Sugor en la frente, así nos ganamos el pan Cuerpos cansados y mentes representando el hip hop Inteligentes, aprender de púa sin seguir siendo legal Soy carente de cultura, a pesar de odiar con saña, contratos basura Milenista con un millón de horas al lomo, otra entrevista de trabajos forzados Me tomo el coco pensando si me llega la pasta para aguantar el mes entero Colega, pues vivo normalmente en el borde, al puto filo del abismo Sin pasta, me basta con estar tranquilo Dedicado a lo que trabaja sin parar de sol a sol Es algo contra él Si el mundo nada te debe Tanto reclamo de qué Quien tanto pide debe tener algo que ofrecer Horas y horas en el parque Para vender cuatro talegos a seis niños Y crees poder Enriquecer tu vida Huyendo del tajo Manteniendo la cartera siempre llena de fajos No es la primera vez que mandaría todo al carajo Pero hoy me siento demasiado flex para coger atajos Sin trampas, recurso de quien no sabe jugar Normal que pierda aquel que no se atreve a sudar De sol a sol, picando, cavando Rodando. de los que estamos currando y ¿crees estar ganando? Ganado eres, te lo dice Matsui Cada uno a su juego, cagándome en ese manual de cómo ser rapero, más que suficiente para ser feliz con lo que tengo, libertad, amor y paz, busco y lo encuentro. En trozos de descanso, en tropel con mi comando, en tropezones dados, en tromba siempre arrasando, Entrometidos, comprometidos, entonando. En tu cabeza te estoy vigilando No hay donde esconderse en el patio de esta cárcel Barrotes confusos, planes absurdos para escapar del ciclo vital Quiero alargar esa condena carnal Hora de aceptar nuestra condición de mortal Quieres escapar de ella Vendiendo drogas en lugar de luchar con trabajo Contra el que te ahoga Ten cuidado con la soga, no hay tira y afloja Si juegas con fuego te quemas, con agua te mojas Y si no sabes nadarte, hunde ¿Qué tal si aprendes? Primera lección El mundo no te pertenece, tanto ganarte Verdes. Pero ya será tarde en vez de un par de cojones, no pusiste nada más que alardes De cuánto vendías y ahora prisión, sufrimiento entre cemento, segunda lección Somos el engranaje, la plata, el aceite, todos somos culpables del pudiente al rebelde Por nuestro conformismo, si estás en la piel del currito o el cabello nuestras vidas dependen De lo que respiras y comes o de lo que pillas y vendes De lo que aspiras y llegas, de a quien ayudas o ofendes De te has defiendes, de operaciones emprendes de sola